Esas personas que piden perros grandes, de mucha cabeza, luego no se pueden mover. Eso es nefasto para la raza. Buenos días, soy Manuel Curtó, gracia, propietario del criadero Irema Curtó kennels Hoy vamos a hablar del estándar del perro de presa canario. El estándar es el presa canario. Y el presa canario, si no se ajusta al estándar, pues será otra cosa, pero no el perro de presa canario. El estándar es la guía, y si no utilizamos la guía para poder criar y seleccionar, estamos perdidos. Eso no significa que se vaya a ajustar el perro de presa canario al 100%, pero sí lo más aproximado. Vamos a empezar hablando de la altura a la cruz de los machos y de las hembras. En los machos 61 y 66 si está en el término medio mejor muchísimo mejor no hay que ir al 66 centímetros a la cruz puede tener 66 puede tener 61 puede tener 63 en el término medio está la virtud dice el refrán no bueno y en las hembras 57 62 si nos quedamos en el término medio yo diría que es lo mismo. El ideal está ahí, porque no hay que olvidar que el perro de presa canario tiene que ser un perro de trabajo. Se le usaba para las peleas o pechadas, se les llamó siempre en Canarias, eh, como perro de carnicero para conducir el ganado en el campo, el ganado vacuno, básicamente, no el caprino ni el ovejuno. Bien, entonces no vamos a hacer una descripción eh, pormenorizada de la cabeza, del costillado, sino grosso modo. ¿no? Por ejemplo, la cabeza es lo que define a las razas caninas. Y en el perro de presa canario no voy a limitarme a leerlo, el estándar, pero les voy a describir más o menos lo que es la cabeza. 6, 4 es la longitud del cráneo y 4 del hocico, o sea, 6-4. Bien. El canal frontal ligeramente abierto y sin apenas stop. No puede saber ser una cabeza convexa, luego bajar el stop y luego el caño nasal. No, tiene que ser lo más plano posible el cráneo, ¿eh? del, del occipital hasta la trufa. No debe ser tampoco. Eh, morro-restingón, producto de cruces con bullmastiff, con bulldog inglés y con boxer en otras razas, por ejemplo el cane corso. Eh, en el perro de presa canario el boxer, pues yo diría que, que no ha influido nada porque no se ha cruzado, que yo sepa. Eh, el bulldog sí, pero hay que evitar ese, esas características porque son nefastas para el perro de presa canario, se saldría del estándar, sería otra cosa. Luego, maseteros bien desarrollados, el perro plano de cara, ¿eh? en las quijadas, que no tenga los maseteros, los músculos laterales bien desarrollados, eso no es un perro de presa canario, es otra cosa, producto de otros cruces, producto de una mala reproducción y mala selección. Luego, con respecto a la papada, hay razas caninas de tipo moloso que tienen una papada que cae aquí ¿eh? en, en, en el cuello. No, eso será típico en el mastín napolitano, en el mastín español, en algunos mastines españoles, en el clásico antiguo de trabajo. No, entonces tiene que, la papada tiene, no tiene que ser abundante y tiene que estar eh, partida en dos, eh, de detrás adelante. Eh, un lado es un, una parte de la papada y del otro, pero no así en forma de, de yo qué sé, de, de, algo raro. Eso no es el presa canario. Bien, luego el físico. La altura, la longitud son muy importantes, el perro de presa canario es más ligeramente, más largo que alto. ¿Eh? Y luego eh, el costillar amplio pero no de barril y profundo, la grupa tiene que ser más o menos la misma altura que la cruz y en el mejor de los casos un poquito más alto en la grupa que en la cruz. Los productos de cruce, como se puede ver en otras razas, tipo moloso, más altos en la cruz, voy a procurar eh, no mencionar las razas porque entonces se me va a acusar siempre de que yo quiero perjudicar a esas razas. No, estamos hablando del perro de presa canario. Entonces, ligeramente más alto en la cruz que en la, eh, en la grupa, que en la cruz, es lo ideal. Más alto de cruz que de grupa, no es deseable. Y luego ligeramente ensillado detrás de la cruz, no ensillado en el centro de la línea dorsal, porque eso es un defecto, es una deficiencia en el perro de presa canario. La grupa tiene que ser más bien tirando a larga y ancha, no cortita, ¿eh? con el rabo allí pegadito y que sube, no es así, el perro de presa canario no es eso. Bien, los posteriores medianamente angulados y los anteriores lo que es la paletilla, eh, las espaldas, ligeramente eh, inclinadas. Que el perro cuando camina sea como el león o el tigre, cualquier felino, aunque es un canino, pero que avance con un paso largo y los posteriores que los metan bien. En el caminar, vemos presas canarios, dogos canarios, que ahora le vuelven a llamar presa canario, y yo no tengo nada en contra de eso, pero sí, esos perros, normalmente, debido a la influencia del bullmastiff, tiene un caminar, mete poco los posteriores en el andar, ¿eh? y en el trote también. Eh, eso es un defecto en el perro de presa canario. Tiene que meter bien los posteriores y las angulaciones tienen que ser medianas, no rectos desde atrás, las angulaciones rectas, porque eso es un grave defecto en un perro de presa canario. Bien, ahora vamos a hablar del, del peso. El peso tiene que, estar, tiene que ser acorde con la altura y la longitud. El exceso de tamaño en el perro de presa canario, no me canso de decirlo, no es el presa canario. El peso, por ejemplo, 48, 50, 52, está lo más correcto. Eso es lo más correcto. Eh, lo, esos perros que pesan de 55 a 60, 60 y no sé cuántos kilos, me da lo mismo esos cuantos, cuantos sea. ¿no? Eso es incorrecto. El perro de presa canario es un perro de trabajo, detrás de una vaca, detrás de, yo que sé, del figurante, ¿no? Que tiene que hacer un ataque lanzado, por ejemplo, 50, 100 metros. El perro pesado no sirve, nunca ha servido. Tiene que ser un perro, tampoco un lebrel, un perro veloz como puede ser un Doberman, como puede ser un pointer inglés detrás de la caza, no es eso. Es un moloso, pero un moloso de peso medio y tiene que ir al ataque una y otra y otra y otra vez. Lo digo como adiestrador profesional, llevo muchos años trabajando con perros de muchos tipos, de muchas razas, del perro de presa canario, Rod Bailes, Mastín Español, olvidémonos del mastín inglés olvidémonos, no sirve para eso, de los, de los caucasianos olvidémonos, es un perro de lobo, un perro lobero, un perro de guarda pero especialmente para lobo, lo mismo que el mastín español y otras razas similares, no, el perro de presa canaria es un perro de agarre, tiene que ir a la caza del jabalí al figurante cuando se le trabaja en adiestramiento civil o deportivo, pero no es un perro para deportivo, para eso están otras razas, el, el, el, el pastor alemán de línea de trabajo, los malinois, bien. He podido comprobar muchas veces que mis perros, al menos mis perros de presa, la mayor parte de ellos cuando se trabajan en ataque, aguantan mucho más que un rottweiler, por ejemplo. Yo he comprobado, por ejemplo, con Orum de Irema un perro negro, con Chio de Irema casi negro con algunas manchas blancas, eh, yo qué sé, con Tomás de Irema con Néstor de Irema eh, con Godo especialmente de Irema 50-51 kilos, libre A de cadera, Orum, libre A de cadera, o sea, buenas caderas. Porque si no, la parte trasera falla. Estos perros han ido al ataque siempre y en este momento tengo otros ejemplares trabajando en ataque que van de maravilla en el ataque una y otra vez y otra vez a, ciento, digo, a 50 100 metros de distancia y aguantan varias sesiones de ataque. Esas otras razas como el Rodbar y eso, no, se asfixian enseguida. Bien, entonces... No quiero alargar mucho el, el, el vídeo. Con respecto a las capas, las capas yo desde un principio, en 1977, pero antes ya tenía yo claro que mi capa preferida era la capa bardina, especialmente bardina oscura y negra. Bien, también crié algunos leonados, por ejemplo, Aruba primero eh, y otros perros que han salido de aquí, eh, una perra extraordinaria ¿cómo se llama, Paqui de Irema curtó hermana de, de Atause de Argos, esos perros eran extraordinarios, de muy buenas caderas pero se pasaban algunos bandido y bandit por ejemplo se pasaban un poco de peso y a la hora de la, ellos hacían muy buena presa pero a la hora de ir al ataque a una cierta distancia como 50 o 80 o 100 metros, no daban la talla Godo de Iremacurto, el mejor, 50 kilos, 51 kilos. Orum de Iremacurto, 53, 54 kilos, como mucho. Néstor, Tomás... Bien, entonces, eh, no salirse de eso desde mi punto de vista. La obsesión por parte de algunos aficionados del perro grande, eso es un error. ¿Eh? Y hay personas que no conocen el tema, no, conocen, no saben de adiestramiento y piden perros grandes y cuando yo les mando un perro de 50 kilos, por ejemplo, en machos y de hembras 40-45 kilos, les parece poco peso, poco tamaño, vale, pues vayamos a un poquito más, en... pero la mayor parte de los perros que funcionan de verdad no están en esos pesos de 55 en adelante, no. Yo tengo perros y los he tenido de 50 60 kilos, más de eso es un gravísimo error. No se lo recomiendo a ningún criador, aunque y no se lleve por los cantos de sirena, por la cuestión económica de esos eh, posibles compradores que muchas veces piden, pero después no compran. ¿eh? Y si compran, compran equivocadamente. Un perro de 60 kilos es un perro muy grande para el trabajo yo los tengo ahora mismo, pero qué hago con esos sementales, cubrir perras medianitas de 40 kilos, 45 kilos, como mucho, para sacar el promedio, eso es lo ideal para un perro de presa de trabajo, para las vacas, para el jabalí, para la guardia y la defensa en un chalé, en una nave industrial, esos perros son ideales, siempre y cuando por supuesto tengan buen carácter, equilibrio psíquico y temperamento, temperamento, que sean perros decididos, que no se queden dudando en ningún momento, esos son los perros ideales. Y cuando yo hablo del instinto de guarda, es fundamental que sin previo adiestramiento guarden una nave industrial, un chalet, un automóvil donde quepa fácilmente, porque el perro muy grande es un problema. Eh, esos perros que hemos estado viendo no voy a mencionar, eh. grandes no solamente de presa canario, no funcionan. Voy a mencionar uno, mastín napolitano. ¿En qué han convertido el mastín napolitano? Por el tamaño y mucho pellejo, eso no sirve para nada. Han arruinado desde hace muchos años esa raza canina, que es una verdadera pena. Bien. Que eso no debe ocurrir con ninguna raza. Hay que tener en cuenta la funcionalidad. Y no llevarse por el comercio, por el dinero. Esas personas que piden perros grandes, de mucha cabeza, luego no se pueden mover. Eso es nefasto para la raza. Ténganlo en cuenta y hasta el próximo vídeo.